¿Qué onda, chicos? ¿Qué han... ¿Qué cuentan? Ah. Eh, yo nada. <ríe> Sinceramente. Aquí mejoramos, perfecto. Eh, pues... No sé qué onda, cómo esté la cosa, pero si se dan cuenta, yo hace muchísimo tiempo que de verdad no juego en Cubicraft. Ya tiene como. Era. Ya tiene un año que literalmente no subo un video de cubrecarao. Así que yo creo que. Lo merita. ¿No? Entonces. Estaría comprarme un H? Que Cuestan 48 exactamente. Así que. Bueno. Me han dejado. Bueno. <ríe> eh. Esta partida se puede poner buena por el tema de... A ver. hoy Aquí viendo... Voy a comprar una hacha porque... Un daño increíble. un bloquecillos. Y voy por aquí. Y me jalo unos ricos chuletones. Así que... A Para el nivel 2. que... Vale. Voy a comprar comida de comprar lo que nos restan bloques. Que nunca vienen mal. Pero es de aquí. Y esto por acá. Y de mientras vamos a cubrir el huevo como, como en la forma tradicional. Saben como la forma tradicional. Pues así. Así exactamente. Bueno, este.. A ver. Que eh, hay eh, de nuevo en. ¿Quién No lo sé. Pero si tengo un buen de tiempo que. Puedo ser sincero. No juego. Hace un buen de tiempo que no juego en craft. Así que.. ¿Qué más podría.? Vale, ahorita mismo los generadores están guachitos. al max, Es santo, agarro un... sí, sí, Ya con esto, ya me voy. Yo sí me voy. No me voy acá. No dejo rastro ninguno. Me regreso. ¿Cómo? Y a ver, uno, dos. 3 y vamos a hacer la del almendruco gente ¿no es la del, la del almendruco? esa misma le vamos a hacer Siento todo lo que estoy echando partida pero va a salir buena y es lo que yo espero la partida se va a salir bien Uff, Dios santo, ya con eso es suficiente. Ahora sí, tengo buenas cositas. y que, con la máquina, no Ahora que me empiezo por acá, de 10 diamantes. Ok, vamos bien, vamos bien. la primera es la obsidiana lo que necesitamos para pa cubrir el huevo y sí, hermoso que puedo decir es que ha hecho muchos cambios ya me estoy dando cuenta en uno de ellos es la tienda te dan cuenta las tiendas si no no, otros chutones. Al, ah, pues ¿qué sí, sí, es mejor ¿Es un ¿No era así? Este no era así? yo me acuerdo. Pero... Porque estoy echándome una parte de Words. Words. Vamos a recordar los otros tiempos. lo que me gustaría irme para el otro voy a hacer un pequeño puentecillo y estoy viendo por allá que hay un full hierro que ya no me gustó y este y que de primera vamos a comenzar a cambiar Armadura. Y espérenme rápidamente en lo que conteste un WhatsApp. Diamantes, pones, no Otro mantenimiento. Esto y esto. Ahora, otro. Es que esta es buena, buena técnica. ¿eh? Una técnica, vamos así poco a poco. Vamos y no, 14 catorce, veinticinco no Uy, literalmente perdió todo. Perdió todo. Date cuenta. Ese es el otro detrás. ¿Nos preparamos? ¿Qué podemos hacer? A ver, no lo a necesitar. Aquí están te Son dos. Me quiero comprar el arco. Pero necesito sí o sí. Solo tengo dos esmeraldas. Así que ya te digo lo que hay que comprar. Ahí está. Ya por ahí comida. y ya está el máximo casi me caigo casi me caigo oye vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, no vale, vale, vale, vale, otro pero si falta ahorita lo sí, vale, vale, vale, vale, Me faltan 8 diamantes por una hembra. Entonces, vamos a hacer gran cosa. No me chistes. ¿Le necesito? No, eso. Es el es hipo. ¿no? Bien, bueno. Ahí está. Ahí. Ya nos vamos. otra Voy a Un pico. Un pico. Un pico. De noche y vamos a la pelea. Dios. Literalmente era así por si la vida que te a vete, vete. vete, yo les dejo Yo les dejo todo a ustedes. Pero miren. Me están matando. Dios, me mataron, amigo. Voy de vuelta acá. Voy de vuelta acá. de vuelta acá lo problema primero que necesito son bloques vamos, vamos. listo Vámonos. no importa si se van si se quedan en misla pero a ver obviamente si se quedan va a ser mejor sí. para ellos Obviamente. que sí, mira lo que me hice de armadura. pregunta. Me... ¡Dios! ¿Quién sabe cómo me maté? ¿Quién sabe cómo me maté? Así no me puedes dar No me puedes dar Ten F5 Imposible que me des Perdón, estoy campeando pero... Es que no puedo hacer nada Tómala Es que no puedo hacer nada Hacer algo, pero ¿qué puedo hacer yo? Ve, ya ni siquiera puedo correr. Me desespera. No puedo ni siquiera correr. Ve, ya. Esta partida ya. No sé de qué. Ah, jaja. Chicos, saben que no me gusta hacer esto, pero es que ¿qué hago? Realmente no puedo hacer nada. No. Tengo que subirme para arriba. Ah, me desesperan Ah, necesito comer necesito comer nah fue perdida fue perdida ah sí, y, y se lo merece se lo merece chavos pero oh, esa partida uy esa partida fue la partida del amor es que qué podía la verdad yo... ¿Qué podía hacer? No tenía armas. No podía hacer nada. Lo único era huir e intentar romperles el huevo. Maté uno... Eh, intenté muchas cosas. La verdad, pero... Realmente es complicado. Cuando, por ejemplo, te tocan de a dos. Tienen manzana de noche. Uno que está con el arco. Mientras el otro se está pegando. Entonces, es difícil. Pero... Me gusta la competencia, así que pues nada. En otro video nos veremos. Yo mir lo que viene.